Me acabo de enterar que tú eres novio y te vas a ir de mi vida para siempre ¡Que no! ¡Hola a todos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo Yo soy Kena, que, no, que yo no soy altas Yo soy Martina y ella es Natalia La cosa es que en el vídeo de hoy Vamos a hacer que... ¡Natalia! tiene novio y no no es harta. Entonces, vamos a ver que a Natalia le llega un mensaje de su supuesto novio para ver si harta se pone celoso. Y si se pone celoso, será que harta le gusta a Natalia porque a mí Porque aún no sé si le gusta o no porque es incapaz de decírmelo. Se lo he dicho 50 50 veces. Por favor, dime algo porque es que no lo sé, está todo ¡Para Bueno, ¿qué? que seguimos. Entonces, para ver si Arte se pone celoso o muestra cierto interés por Natalia. Así que bueno, vamos a enviarle un mensaje de ese supuesto novio. Y enviado. No sé por qué, pero creo que hoy va a pasar algo muy, pero que muy, muy, muy malo. Tengo una vibra dentro del cuerpo. Hoy va a pasar algo muy, pero que muy malo. Es que como lo sabía, me cago en la maldita. De hecho, este es el teléfono de Natalia. Así, la chica está bailarita rara y le ha escrito su amiga Julia. No, ver. Hola, Nati, ¿cómo vas con tu novio? ¿Y con Arta? ¿Qué? ¿Qué? Que encima tiene novio esta chica. O sea, tiene novio y me está diciendo que le gusto yo. ¿Qué? ¿Qué? Mira, yo sinceramente voy a matar a alguien hoy, ¿vale? ¿A qué? Voy ¿A mí no, a matar eh? ¿A alguien soy hoy? ¿Un osito de ¿Por qué? Mira qué guapa. ¡Oh, voy a conjunto! ¡Ay, oh, qué bonos! Uh, vale, vale, sí, vamos a conjunto, pero la verdad a es ver, que. ¡Voy a buscar! Sí, sí, busca, busca porque la verdad es que no me está gustando uh, absolutamente ni un pelo. ¿Por qué? qué? Yo no te veo pelos. Uh, muy graciosa, Martina. Hola, Natalia. ¿Cómo? ¿Te vas a dar un abrazo? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo, cómo? Ah, ah, ah, ah, ah, ah. Sí, es un abrazo muy divertido. Sí, y a mí qué, sí. a mí no. Oye. Sí, a mí sí, también, también, también. ¿Qué te pasa? Estás muy raro. También. No, no estoy raro, sino que a ver. Damn, uh, ¿Qué, ¿Qué te, uh, te pasa? Uh, Expresa, ah, habla. Creo que tenemos una amiga en común, Julia. Ah sí, sí. Sí, sí, sí la, la Julia. Sí. O sea, La que creo que va contigo a baile. Sí, de que así. la conoces tú. Pues bueno, a ver, Julia, Julia mucho, mucho, mucho esto, en plan la Julia y tal, ¿sabes? Entonces... ¿Mucho qué? Eh... Mucho... Mucho amigueo, sí. La conozco de que su madre antes venía a recoger la casa. ¿No te acuerdas de la que teníamos aquella? sí. bueno, la llamamos Susana, pero se llamaba Julia, ¿sabes? ¿Cómo se llama Susana? Susana. Bueno, sí, ¿qué? Susana. Susana Julia y tal. A ver, no te tendría... Te tendrías que... ¿Qué? ¿Le estoy haciendo un conjuro qué? Eh, no, ¿Qué, les ¿Qué absolutamente no. no, no, a ver, Natalia es que, eh, los ¿Qué pasa? Los siento, eh, plan, bueno, por allá te, te, bueno, te bueno, giverás, bueno, bueno? bueno, bueno, bueno, bueno Oye, pues si me quieres abrazar, ver, pero él me lo he dicho Pero, ¿qué? ¿Qué pasa? <ríe> uh, uh, uh. A ver, a ver, Natalia, carnaval, carnaval. Que ya está ha pasado, es San Valentín. Uf, lo, lo, qué, lo pasa, lo, ¿Qué pasa? ¿Qué, ¿Qué, a a que ver, a ver, ¿Qué pasa? Que parece que has No, no estoy estrellando, lo que pasa es que eh, Natalia, eh, es que ¿qué? Eh, sí, tienes hay una que, sorpresa afuera. Oye, sí, hay estar? una sorpresa muy divertida afuera que tú tienes que saber y que te vamos a preparar. Martina, sí, sí, sí ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Una sorpresa para mí? Para Natalia también, sí Pues entonces Natalia, tienes que irte ahí A cerrarte en el qué? Vale Adiós ¡Adiós! A ver, Martina, escúchame. ¿Tú ya sabías que tu amiga, profesora, no sé qué, bailarona, bailaringa, bailarona, baile bi, bilb, buli buli buli buli buli qué? cómo se llama no, esta chavala? Que... ¡Me cae mal! ¿Por qué te cae mal? Me, me, porque yo ya, ya empiezo a enterarme por terceras personas de cosas que a mí no me gustan absolutamente nada. A ver, me te cae. Cálmate, cálmate. Te cae mal porque te has enterado de algo suyo. Sí, me he enterado de pues soy muy fuerte. Acero, te has puesto celos No me he puesto Bandido, bailarina, baila, baila, baila, no sé qué, no sé cuánto. Baila la vida como un calabán. Tiene novio. ¿Cómo? ¿En serio? Tiene novio. En serio me acabo de enterar ¿Qué? yo, ¿eh? Cuando una persona me miente, ¿sabes lo pues que pasa? Yo muchas veces. Sí, pero a ti no te puedo reventar la cabeza. Sí. Porque tú eres mi hermana y no puedo hacer nada contigo, si no, no, te enterraría. No tócala, tócala, escucha, hostia. Te... Estoy muy cabreado, Martina. O sea, que tiene novio. ¿Y por qué no ha Viene, viene aquí, el ¿No sé? Ada, mira, me abrazo, me dice No me a lo mejor sí, La tercera persona lo ha dicho para joder A ver es su amiga, Julia. ¿Y ¿Cómo sabes que es su amiga? Pues yo que sé, porque era de citó WhatsApp. Y, Ay, ahora me abroche, me ve las velas, y me veo muy muy a una sorpresa. Mi mi mi mi mi mi, ¡pa no! No, no, <risa> no qué. Pues Martina, tienes que saber que si tiene novio, pues yo no voy a confiar en ella, porque ella me está diciendo que le gusto. Pues cuernos. cuernos, cuernos no, aquí, no, cuernos, no, allá, Martina, cuernos, yo, yo te aquí, estoy diciendo? Claro, no me gusta nada que me vas a decir. Yo te estoy diciendo, saca a esta chica urgentemente de casa y que no vuelva a aparecer en mi vida más. ¿Sí? Pues así es como yo me siento. ¿Qué ha pasado, mi serpiente? A ver, Martina. No. Nos, nos cogemos y estás ya echando a tu profesora de baile. Dale. La sorpresa estaba fuera de la calle Venga, hasta luego Y es que siempre es lo maldito mismo, tío Como dice la canción de TikTok Corazón roto, corazón frío Corazón que siempre estará vacío Harta es un perdedor entre las mujeres Las mujeres tienen muchos poderes Para traicionarlo, Harta es un pringado Y siempre lo será ¡Bien! Yeah. Hola, Natalia Hola, Martín, mira que uh, qué chula! Eh, sí, sí, sí. ¿qué nota que te gusta? Mira, es que a mí me encanta Pero por tu culpa no me gusta! ¡A mí me encanta! ¡Se va a liar uh. mucho! Vale, entonces La basura ha llegado, se llama harta ¡Ey! La basura la han tirado, la han usado harta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 lo va, pero que se va a picar No puede ser que por el comportamiento de una chica Te pongas triste, bueno, tampoco estoy triste me, me siento, me siento raro Yo lo que os iba a decir es que Squad, Máximos Squad Hay que estar siempre alegres En cualquier maldita situación Y por esto, Squad os dejo Nuestros tres libros Hasta la próxima, la de la próxima Hasta la próxima, la próxima Todos los tres libros de todo, todo, España Top número uno, top número 2 y top número 3 en Amazon Muchísimas gracias Magno por absolutamente todo el apoyo que estáis mostrando en este pedazo de libro que ya sale ya sale, el 2 de marzo están absolutamente todas las librerías de absolutamente toda España Bueno, lo tenéis en la segunda línea de la descripción Decídos a vuestros de padres porque yo estoy 100% seguro de que os lo van a comprar porque es que es, es importante. Ya más de 150.000 niños leen con harta. Así que si tú no tienes ningún libro o te has creado todavía por el segundo o por el primero, pues ya podéis ir a comprar el tercer libro. Porque es una chulada, chulada, chulada. Es una pica, venga. Pero, pero, vale. pero y igual, pero, pero, pero Martina. Vale, eh, vale, vale, vale. Me he visto yo sola. Venga, pues una niña pequeña. Así me igual. Eso es Vale. La nueva parejita de YouTube y de TikTok y de Instagram. <risa> Va Vale, ¿y qué? Vale, ya me has puesto la sudadera que contenta, yo sigo queriendo hablar con Arta Bueno, a ver, yo creo que seguro Apago, si vas Es un abrazo Un abrazo Un abrazo En la vais a buscar de que lo tenéis en la primera línea de descripción De verdad, hay un montonazo de camisetas, sudaderas gorros absolutamente todo lo que vosotros queráis Y aquí viene lo más importante del mundo Y es que tenemos un reto todo el mundo en común Una misión, un hallazgo Una cosa espectacular Que debemos de completar entre absolutamente Todo el mundo Y es superar el suscriptores A Neymar Junior Si sí, ese futbolista tal, tan pero que tan famoso Pues él tiene unos cuantos suscriptores pero nosotros tenemos que superarlo. Así que suscribiros al canal que es total, pero que totalmente gratis. Nos cuesta absolutamente nada y tenéis muchas, pero que muchas ventajas. Todos los días a las 8:40 y 40, si fallo publicamos vlogs. Son muy entretenidos. ¿Qué más queréis? Y todo esto es gratis Así que activaros una alarma a las 8 y 40 en el móvil para llegar los primeros Y jamás, jamás de los jamásos perderos un vlog de nuestra familia, de la Maximus Squad Suscribiros al canal y vamos a intentar llegar a 50.000 likes en este pedazo de vídeo <ríe> En realidad, me ha venido un poquito el bajón Un corazón, tí, No, corazones no, no, una no una uh, Un corazón, un No, un corazón un ay, ay, ay uh, uh. ¡Pero Martina! ¡Ah! ¡Ya! Vale, ¿cómo lo vamos a arreglar? A ver, Arta se estaba riendo de ti ¿Cómo? Sí, se está riendo ¿Cómo que sé? ¿De mí? De él de mí Por de mí? eso tiene que regalarle un asito No, ahora me voy a reír yo un poquito de él, ¿vale? Así que bueno, voy a sentar igualmente aquí Y voy a quizás a cantar canciones como un poetista profesional Arte es un pringado No le cogen de la mano Ves al cuarto a imitar a Arta y cada vez como que te acercas más a él, ¿vale? Vale, él va, tira. Vale, voy. ¿Qué pasa, Máximo Squad? ¿Cómo estáis? Pues estamos aquí en un nuevo vídeo. ¿Cómo estáis, Máximo Squad? Tenemos un bombazo de vídeo, un maldito vídeo. Súper, súper, súper, súper guay. No sabéis la que se va a liar. Natalia, ¿qué te pasa? Vale, si vamos a jugar así, no vamos a jugar así. ¡Ay, Arta! ¡Cómo me gustas! ¡Ay! ¿Me das un besito? Bueno, por favor, me vete, das un besito. Vete, que no me gustas. ¿Me das da un besito, Natalia? Que no me gustas, Soy vete Soy una ¡Ah! ¡Dime al máximo! ¿De verdad? Acordaros si ¿De más, ¿De Arte, compraros mis sudaderas en artamoda? ¿De verdad? por ¡Cualquier hora verdad? cualquier hora un Dale que... un abracito. Natalia, Natalia, Natalia, hay un problema. ¿Sabes qué pasa? Que no me gustas. Dale un abracito. ¡Máximo squad. Woo. ¿Qué? Sabes que no tiene nada de gracia, ¿no? En plan, ya, se acabó Natalia ¿No vale. se acabó tú? Se acabó Se acabó tú Tienes de mi y por favor te voy a pedir simplemente Por respeto, no sé si me tienes algo que contar eh, Yo lo único que os voy a decir más Es que absolutamente todo el mundo se suscriba Para absolutamente todas las cosas que están pasando Entonces, Necesitamos superar a Neymar Jr. Sector. Bueno, me da absolutamente igual ahora mismo Porque estoy, me siento mal, ¿vale? Estoy muy rayado, ¿vale? No sé si me tienes algo que contar O si no me tienes algo que contar Pues yo te pediría educadamente que salgas por la puerta Y yo no, no tengo que contarte nada No, si, simplemente por si no sé por ejemplo si no sé alguien te ha dicho algo o alguien ha descubierto algo y me lo ha dicho a mí yo simplemente te voy a dar la oportunidad te voy a dar la oportunidad de ser totalmente sincera conmigo Porque ¿sabes lo que pasa? Que tengo ojos en absolutamente todos lados Cualquier cosa que tú me mientas Yo lo voy a descubrir que yo no te estoy mintiendo ¿Vale? Madre mía Que lo sepas, yo lo voy a descubrir Y si tú me estás mintiendo en algo, uh -huh. esto Vale, vale Natalia, te voy, a, te voy a preguntar algo muy sencillo ¿No? ¿Con cuántos chicos has estado en tu vida? Dos Dos Dos vale. ¿Y actualmente en qué situación te encuentras? Soltera. soltera Soltera, soltera Soltera, que eso conlleva estar sola, sola, sola y sola Vale Y alguna cualidad tuya que tú digas Ostras, esta cualidad a mí me gusta mucho Pues lo que más me gusta de mí es que soy sincera Y si me centro en algo, solo estoy Pues por yo eso. creo que eres una tremenda mentirosa Una... ¿Yo? Mira, una tira para Una chupa sangre ya. Tira para ella porque ¿Vale? me estás cabreando, vale, ¿vale? Natalia? No, no, a mí no me levantes y creo, el dedo, ¿eh? ¿Qué? ¿Y creo y abajo que me estás mintiendo? Que yo no te estoy mintiendo no sé, no, tengo una quinta sensación Mira, que es. es que ¿sabes Natalia, lo que te pasa? Que Natalia, la, Natalia, de, de verdad, ¿eh? nada te creo Vale Pero parece que estás tan grillado, ¿eh? Que te han hecho tanto daño que no, no, no, no, no ves Vale, entonces, dime por qué te gusta, Natalia Si tan... ay, ay, sincera eres Pues porque gustas, porque me gusta tu manera de ser Pero ahora mismo, pues no Ahora no, mismo pues nada, que, que me hace sentirme mal Ah, bueno, quizás al revés Perdona, pero si yo ni te gusto ¿Cómo te vas a sentir tú mal? O si ¿Cómo? O si me gustas, tú ya sabes Yo necesito sentarme Eh... Pues eso Ah, espera, que te, te estaban escribiendo Entonces yo te diría que vayas a, a esto, a, a contestar, no? ¿vale? No. Que te quites tu sudadera No, A vez, ¿vale? ¿pero qué dices? Te... Escúchame, me tienes harta ya, ¿eh? De verdad, ah, o sea en serio, en serio, en serio, Pero que yo no sé qué, qué, te, qué te, te pasa qué, ahora ¿Qué, ¿qué te, qué te, te pasa? pasa? ¿Vale? Que te están escribiendo que ¿Pero te quién? Escribiendo, ¿Quién me está escribiendo? O sea, escribiendo. ¿Pero qué dices? 10.000 tíos, por ahí, por ahí ¿Pero 10.000 tíos? Bueno, venga ya te puedo decir, no yo no puedo yo no te entiendo. Hasta, Hasta luego, adiós. Sí, sí muy sincera. Yo creo que en verdad es buena señal que Arta se haya picado. Y diréis, ¿qué va a ser buena señal? Que Arta se haya enfadado. Pues... Porque si se la sudara a Natalia, se la sudaría que tuviese novio. O sea, si en verdad Natalia no le importara para nada, le daría igual, ¿no? O sea, a mí, por ejemplo, si un chico no me gusta y me dice que tiene novia, si no me gusta me da igual. En cambio, si me gusta aunque sea un poco y me dice que tiene novia, mmm, Ven aquí, chaval. Mira. ¡Ya! Entonces, yo creo que a Arta le mola Natalia. Así que, yo creo que hoy se va a liar mucho Y que va a haber una gran reconciliación Sí, sí, sí, ya, ya, ya, ya ya. Cualidad, sinceridad Mentira cochina Mentira cochino como una maldita Lamborghini. No, no, y no, Máximo Squad Eso es mentira Ella me está mintiendo Ella está diciendo que no tiene novio ¿Cuándo sí lo tiene? El mensaje de Julia ha sido claro Entonces yo voy a creer a Julia Así que yo de verdad que no entiendo absolutamente nada Lo que me pasa con la chica pero yo soy la persona más desoportunada en el amor Yo siempre soy un maldito Pelé, pe, pe, Pelé, pe, pe, pe, Soy un pringa, me voy a quedar así Buah, tengo una sorpresa super guay para Natalia Mira, mira este sitio que mono Soy la consejera del amor Básicamente yo creo que si esto Natalia se lo regala harta Vamos, se casan ahora mismo Martina No te voy a decir más caso Que no ha servido de nada regálale ¿Eh? esto, ya verás A ver, ¿y tú crees que esto lo va a arreglar? Esto y... ¡Eh! Vale. A ver si se me baja absolutamente toda la sangre a la cabeza y, y pues me da un jari o, o me da cualquier otra cosa, ¿vale? En plan, para que me empiece a marear ya y, y, y yo que se me llevan al hospital y que digan, esta persona ya no va a tener nunca en la vida sentimientos, ¿vale? Jamás en la vida va a tener sentimientos, este tío se va a morir por y para siempre y, y, que, y que le pasen absolutamente todas las cosas que le tenga que pasar con las chicas Ya está, tío, estoy cansado de que me mientan, de que me usen, de que me, me digan unas cosas y después de a otras, de que que intenten hacerme la pelota y, y ya está, tío, eh, venga, eh, qué pereza de eh, tío, ya. ¿Y qué le digo? harta toma para ti. Sí, no. a lo mejor. No, no, es que ya no quiero ni llevar esto. Vale, pues eso, que no, que, que no. ¿No qué? No. Que no ha funcionado, que se me ha puesto ahí, a que no que no, a que no sé qué, a imitarme. Ay, pues nada. Que se cree muy gracioso imitándome Martina, ya lo estás arreglando porque no, lo estoy pasando muy mal. Y que no, que no me hace gracia, que Ay, me odia. Ya, que me odia, Martina. Que no me quiere ni ver. Ya, a ver, a ver Natalia, tienes que entender. Entender mi el qué. Tu qué, broma qué. ha salido mal. Que mi broma, pero si es idea. Uh, que es idea tuya, que es idea tuya, no mía. Para de llorar, para de llorar. Ay, no llore mi calvita no llore No pasa nada, no pasa nada. Mírame, preciosa No pasa nada No pasa nada, no, tío Yo puedo ayudarte ¿Cómo? Pero Porque te... me has intentado ayudar y lo has empeorado A cambio de 50 pavos 50 pavos y te que ayudo Que no Que sí, a Que cambio? no 20 Que no 10 No 10. No, N, O, No 5 Bueno, no, vale 5 5 con 50 5 5 con 50 5 5 A qué nada 5, 5, 5 A que no te el plan 5 no 5 ah, ah, ah, ah 50, 50, vale, 50, 50, vale. Ves a dárselo, harta, ya, voy. Voy, voy, voy, voy, vuela, voy, vuelo, vuelo, vuelo, vuelo. Arta, mira, ya sé que no lo quieres ver, ¿vale? Pero te voy a traer esto, en serio de paz. Oh un peluche de I Love You y un corazón. Qué mona, qué bien. Vete fuera. No quiero. Vete fuera. No quiero. Vete fuera Natalia. Pero no Vete quiero. fuera. No. Ya. Pero venga, vete fuera y ahora mismo no voy, vamos a hablar. Ahora mismo vamos no a ir a hablar. Favor. Ahora mismo no me no me pongas eso. Eso es eso. Vale. De pues ya me voy. Tía. Creo que llega el momento de decirle que se vaya para siempre, yo no lo he elegido, pero a veces cuando las personas vienen con buenas intenciones de quererte, lo que sea, hay que ser un poco duro y, y echarles, echarles porque al final, sabéis, son como, son como parásitos que te comen por dentro y, y que al final no. No y no, es que voy a decir a Natalia que he descubierto que 100% ella tiene novia que estoy muy decepcionado y que se tiene que ir de casa y espero que lo entienda, espero que no vuelva a jugar conmigo y sobre todo que se vaya de casa y que nunca más quiera verla ¡Holi! ¿Qué? ¿Cómo estás? A ver Natalia, es que sabes lo que pasa que... ¿Qué? ¿Hm? Me acabo de enterar que... ¡Mira qué bonito! Aquí eh... es perfecto. ¿Perfecto para qué? Para darnos un beso. Es que me acabo de enterar que tienes novio. ¿Qué? Sí, es que me acabo de enterar que tienes novio, entonces ¿Qué dices? No, no, no, no, que yo no tengo novio Natalia, lo... Pero lo... que yo no tengo novio Lo siento, pero es que creo que te vas a tener que... Pero que yo no tengo novio ¿Quién te casa, ha dicho ¿vale? eso? ¿Quién te ha dicho eso? No, dime, ¿quién te ha dicho eso? Es que Arta tiene ojos en todos lados Sí, ya, dime, ¿quién te ha dicho eso? Y la verdad es que... Que me mires a mí cuando te hablo, que ¿quién te ha dicho eso? Vale, vale, tranquilízate. No, tranquilízate tú. A ver, Natalia, es que por unas terceras personas uh -huh. Pues he descubierto que no eres la persona que. Pero que, que yo que... no tengo novio. ¿Cómo te lo digo. Que no tengo novio. Que no tengo novio. Que no tengo novio. Que no. tengo novio Que no, que no, que no, que no, que no. Que no a ver Pero no, que me que no, que no, que no, que no, Que no, que no, Que no, Que no, que no, que no, que no, Que no, tengo, no, no, no, que no, me no, con no, que no, no, que no, y y... que no, si que yo te que no, pero que harta, que yo te quiero a ti Todas me traicionas. Otra vez, Pero que yo todas, no tengo novio Todas chicas me traicionan Me engañaste, me has traicionado Y ahora intentas excusarte ¿Qué tengo que hacer para que me creas? Pues Natalia, no lo sé, pero que sepas que estoy muy enfadado contigo ¿Pero enfadado por qué? De pero, pero, pero, ¿por qué? Mira, a ver, es a que no lo entiendo en ti, No Natalia. entiendo Mira, te, Que escúchame. me escuches, no, adiós, me escuches a mí que, me, siempre, que no, Natalia. Que no, adiós que no, que no, que no, que no Me acabo de enterar que tienes novio y te vas a ir de mi vida para siempre Que no tengo novio, que no tengo novio Para es que siempre, Natalia, que no, para siempre Que no, me, pues para no me voy Me has traicionado Que no me voy a mover Mi confianza una vez que la pierdes y ya no la recuperas que no, no digas eso Así que Natalia, yo lo siento muchísimo, pero fuera de casa no. Fuera de casa, Natalia Yo, yo no lo siento novio. muchísimo Pero lo siento no. muchísimo pero que no te vayas, ven, ven, ven, ven, que no, que no, que, pero que. A ver, ¿quién te ha dicho que tengo novio? ¿Qué has visto? Lo siento, Natalia, pero. Pero Arta, a ver. Adiós. Que no, siempre. que no. Adiós hasta Que fin, no Natalia. te voy a dejar irte. Que hasta no. Fin. No, que no. Arta. Natalia. ¿Qué Había confiado en ti. He visto que eres como el resto. ¡Martina! Yo la mato, te lo juro, yo la mato, eh. Mira que le he dicho que no hiciéramos esta broma. Es que iba a salir mal. Iba a salir mal. Y es que ahora. Yo no tengo ganas de llorar. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué, qué me pasa? ¿Qué te pasa? Mira, no me hables. No me hables. ¿Cómo que no ¿Yo qué he hecho? Que harta me ha mandado a la mía por tu culpa. A ver, yo no te dije que podía salir muy, muy, muy bien. Mira, Martina, que me ha cogido aquí y me ha dicho que como tengo novio he sido la peor persona del mundo. Que, que me he portado fatal. Que soy como las demás. Que era lo que yo justamente no quería ser como las demás. Porque Pero no lo tú soy. Tú sabes que no es verdad. Tú sabes que no es verdad. Que, que es una broma. ¿Y por qué no se lo dices? Díselo tú. No, díselo tú. Díselo A mí tú. no me quieren ni ver. Es tu problema. no. No, eres tú, es tu idea Eres tú Tú eres su hermana va el problema, Y tú eres su liga Vale, pues las dos Que no, que ya Yo ya sé cómo solucionarlo No te preocupes A ver, trate Javi, un momento de sabiduría se me acaba de ocurrir una idea. Mira, yo ya tus ideas. Pues te los oídos. No. Bueno, hasta aquí el blog de los si a darle muchos que muchos, muchos, muchos, muchos likes. Ya sabéis que hay diario a las 8.40 hora española. Si queréis llegar a lo primero si queremos un corazoncito, llegar a las 8.39, que no te lo sabes. Anda, tira, Estoy triste, tira, tírate, ¿vale? Venga. Bueno, darle muchos likes, suscribiros y la verdad acabo de tener una ideaza. Y ya sabéis, como siempre dice mi hermano Arta, vive al máximo.